Programa que emitimos de lunes a viernes en, en radio de 12 del día 3 de la tarde y también a través de el Facebook Live Rafa Gol al Aire, en YouTube, en Rafa Gol Linares y nuestra emisora virtual 24 horas al día, donde estamos con las transmisiones, eh, los programas. Bueno, es www.rafagol.com y los domingos estamos aquí en Teleantioquia. ¡Emociona! Bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar a todos ustedes, la palabra siempre nos ha dicho que debemos de estar orando los unos por los problemas de los otros y que también tenemos que orar por los gobernantes, por las autoridades por los diputados, por los jueces los magistrados, por todos, por eso en esta noche eh, nuestra oración y nuestro apoyo y respaldo para nuestro gobernador, el doctor Aníbal Gaviria Correa siempre estaremos respaldándole en oración. Eh, bueno, eh, fútbol. Nacional Medellín. Medellín jugó el viernes por la noche frente a la equidad y empataron el partido 1-1. Al final una cantidad de elogios y de, de, de bolillo para Alexis y el maestrico García alabando a su maestro Bolillo. No se hicieron daño. Jugaron a empatar el partido. O por lo menos, Bolillo, pues. Eh, estuve averiguando y la EPS de, la EPS de el Bolillo Gómez estaban diciendo que el problema de los pies que está sufriendo el señor Bolillo Gómez ya detectaron el nombre de la enfermedad, se llama empatitis y creo que lo están tratando porque no sale de ahí, empata todos los partidos el Bolillo Gómez y cuando tiene que ganar, no arriesga nada, no arriesga nada entonces vamos a hablar de esa empatitis que tiene Independiente Medellín y por qué el Bolillo defiende tanto pero no ataca nada hay un refrán que dice que la mejor defensa es un qué, un buen ataque. Bien, y vamos a hablar por otro lado de Atlético Nacional. Nacional pasó una serma, viene de una semana muy tormentosa. Eh, su presidente Juan David Pérez renunció al plantel. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a la dimisión del presidente de Atlético Nacional? Nacional, anoche iba ganando el partido, empezó ganando el partido, gol de Camerino, 30 segundos. El hijo de Juan Pablo marcó el gol y todo bien, todo bien iba ahí. Y sabíamos que ya le iban a empatar y le empataron el partido. Bueno, eh, lástima porque ese presidente siempre tiene a flor de labios una excusa al final en las ruedas de prensa que ya no la sabemos de, de, de, de, de, de memoria su técnico, ya no le sabemos la carreta a Guimarães. Ya de esto queremos hablar en unos momentos. Y fuera del problema de, del presidente, por lo que atraviesa Nacional, este jueves Nacional tiene que enfrentar Copa Libertadores de América, frente al guaraní del Paraguay. Así que va, estaremos hablando de lo que va a afrontar Nacional esta semana. Bueno, muy bien. Bienvenidos al debate. Hoy tenemos la pregunta... ¿Quién era el presidente del Medellín en el 2002-2004 cuando Medellín salió campeón? ¿Se acuerdan de ese ayuno prolongado, sin títulos? Medellín duró 45 años que no ganaba nada y se ganó la estrella, se ganó la estrella del 2012, el título del 2000. ¿Quién era ese presidente tan reconocido? Eso es lo que nos tienen que decir. Ya ahorita la voz les va a dar una pista. Pero entre los que llamen esta noche y respondan la pregunta, vamos a entregar entre los hinchas de Nacional tenemos el reloj Di Mario, la precisión suiza que vamos a estar entregando esta noche. Ese espectacular reloj eh, para que llamen los hinchas ya a nuestra línea. 232-4604-01-8051-5015. Repito, 232-4604 y 01-8051-5015. Ese espectacular reloj del Atlético Nacional, Di Mario, la precisión suiza. Y entre los hinchas del Medellín vamos a estar entregando la camiseta del de, el Deportivo Independiente de Medellín. Ya, entre los hinchas que nos llamen ya. Pueden llamar, repito, 232 46 8051 5015 Vamos a estar entregando esta noche estos dos premios. Respondan la pregunta. Y ahora sí, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica. Y a esta hora, guardando la distancia, los 9.15 todavía estamos guardando las medidas de bioseguridad siempre. Nos sacamos de quitar el tapabocas para poder modular. Pero aquí lo tengo a 9.15, a esta belleza de calero, como decía Pastor, la belleza de calero, la belleza de Luciano. No tiene pelos en la lengua, no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Don Luciano, ¿todo bien? Buenas sí, noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. No, en Nacional no todo está bien. El presidente renunció como ha renunciado tantos y tantos buenos presidentes. Como tuvo que irse un gran señor como Andrés Botero, por ejemplo. ¿Por qué en Nacional las, la gente buena como que no la dejan pelechar? ¿Por qué no permiten que la gente buena haga su proceso? Como, como tuvo que irse Juan Carlos de la Cuesta después de ganarse la Copa Libertadores de América. Como se van y se van y se van y, y todos los proyectos quedan al garete. Ya se fue el doctor David, el actual presidente, se va ahorita en abril. No, ya se fue prácticamente, ya renunció. Entonces todos los proyectos que él hizo, que él armó con este señor Guimaraes, después de echar a Juan Carlos Osorio, esos proyectos van a quedar en qué... ¿El presidente que llega los va a seguir o el presidente que llega se va a limitar simplemente a tener un nuevo proyecto? Porque es que yo no entiendo a Nacional que los proyectos los arman son, son los, los técnicos, son los que dicen qué materia prima tengo, con qué voy a trabajar y usted qué quiere y yo qué puedo dar. Pero bueno, se cierra el capítulo del doctor Juan David y se abre el capítulo de quién puede llegar al Atlético Nacional. ¿Quién cree usted pues, que puede llegar al Atlético Nacional? Pues yo, yo no lo puedo ¿Usted asegurar. ¿Es tiene el candidato o no? Yo, no, si por mí fuera, sí. si por mí fuera, si yo fuera el que eligiera y él me aceptara la propuesta, a José Rao elegiría a Juan Pablo Ángel, si por mí fuera. A José Rao, designo presidente del equipo a Juan Pablo Ángel. Esa es la ñaña un de Un tipo José, que tiene, y... un, un tipo, pero... Y de, es que independiente. No es que le voy a decir independiente de, de, de, de esa cizaña que usted quiere crear. No, no, no, no. Diciendo que es la ñaña de ah, no sé quién. No, no, no. Para descalificar. Bueno, para descalificarlo. Amigo... No, no, no, no, no, no, no, no, no, es que voy no. a decir los méritos de Juan ver, Pablo Ángel. El primero es un hombre reconocido internacionalmente. Claro. ¿Por, ¿Por qué por, los gringos por. de la MLS lo tienen como asesor? Por mala persona. No, no, no por incapaz. buen Por, por o sea. qué nacional. Tiene hoy un centro de alto rendimiento de donde brotó la idea de dos personas, Juan Carlos Osorio y Juan Pablo Ángel. Entonces, es, es que ese es el problema. La ah. gente la banda es, vea, jugó el hijo de Juan Pablo. El hijo de Juan. No jugó el hijo de Juan Pablo. Y gol la noche? Jugó Tomás Ángel. Y, y jugó gol? por sus méritos. Y demostró que tiene méritos. Y demostró que es capaz. Y demostró que va a ser un triunfador. Y, de... y no necesita ser automáticamente el hijo de Juan Pablo Ángel. Porque es que por ahí van descalificando a las personas. No es que es el hijo de Juan Pablo. Claro, es no Juan. es que es la ñaña Antonio José. No que Son es la ñaña de Carolina Ardila. Y ahora el nuevo presidente tiene que clarificar ante la opinión pública su primer reto, señor presidente. Llámese como se llama. Juan Pablo. U usted me preguntó cuál era mi candidato. Sí. Yo diría cuál era mi candidato y ideal no está lejos, y exacto. Ya. Ideal y exacto. Llámese como se llama el presidente el primer reto es clarificarnos a todo, claridad que no ha hecho el doctor Juan David Pérez, el presidente que se va, qué papel está jugando la doctora Carolina Ardila en el manejo de Atlético Nacional. Porque una cosa es que ella tenga su fábrica, su empresa de futbolistas, su fábrica de futbolistas, y otra cosa es que tome decisiones administrativas. Pero influye La, mucho. Lo primero que tiene que hacer el nuevo presidente es clarificar eso, porque es que no está claro. El doctor van de Pérez dijo que no, que ni riesgos, pero hay versiones que una de las causas de su renuncia es esa. Sí, sí. Entonces no, Pero usted dice sí, señor, porque usted debe saber. No, porque, Entonces, ¿Por qué me lo pregunta es, por, a mí? Porque, porque estoy yo no diciendo sé nada. Que es, estoy aseverando lo que usted está diciendo, que usted tiene toda la razón, que usted está bien informado, Luciano. No, no, yo no estoy bien informado. Y yo si sí... está bien informado, entonces, ¿por qué no dice la real verdad? Bueno, ¿Por qué no dice la toda la verdad? Toda la verdad hay que decirlo. ¿Cuál es la real verdad? Pues vamos, la realidad solo. es que... Yo me quedé aterrado con lo que averigüe este fin de semana, que quien manda en Nacional ni siquiera es Antonio Ardila, es Carolina Ardila, la que manda en Atlético Nacional. Se hace lo que ella diga. Claro. Y ella le pidió la renuncia al presidente en bueno, capacidad no, de informar bueno, que ya le pidió la renuncia vea, al presidente y al gerente no, de mercadeo vea lo que pasa es lo siguiente mire lo que pasa es que Antonio José es el embajador de Colombia en Inglaterra no, entonces no, él está ya ocupado o sea él no tiene tiempo de cárcel nacional mm. su hija es la que lo representa acá o sea Ahora, ¿quién le va a decir a la hija que no mande? Ella manda a nacional porque es la dueña. Ahora, sí, ¿quién le van a decir pero... al, al dueño de una empresa que no mande? Ella tiene derecho y pero... ella toma las determinaciones. Lo que no le queda bien a Carolina es que sea juez y parte. Ella no puede tener esa dualidad. O ella es accionista, dueña de nacional, pero no puede ser al mismo tiempo empresaria. Que eso es lo que está, primero, dañándole la imagen nacional y, segundo, le está dañando la imagen a ella. Entonces, sería bueno que ella definiera qué va a hacer. Ahora, a mí me gustaría que la nombraran presidenta del Atlético Nacional, a ella, Carolina Ardila, que tome la sartén por el mango. Al fin y al cabo, la ha tenido. Entonces, a ver, ¿cómo va a sacar el equipo adelante en estos momentos? Entonces, tome ya la riendas usted, Carolina, porque usted es la dueña del equipo. Mm -hmm. Su papá está por... A bien apoltronado de embajador en Inglaterra y él le manda las la. razones, ni siquiera pues, todos los días Ma, habla maine, Rafa que Entonces, ella a ella, ella, se, ella ella es la que para mí debe tomar la determinación no buenas noches señor Osorio venga los saludo no, ¿Cómo es va que, usted? No no es que aquí hay que venir preocupado bien a, hay que venir por, bien armado por, por y bien Carolina, informado mientras el Bolillo Gómez Allá empatando los sí, partidos. Sí, sí, pero, sí. Bea, pero, y no se pero, preocupa de pero la venta. Agrego, vea, agrego. Ah, espere, espere, <risa> espere, espere, espere, sí, pero espere. Es Preocupado de lo que pasa en Nacional ah, y la venta al allí no le interesa. Ve, agregó, bueno, a eso hemos no, llegado. agregó esto, agregó esto, Rafa. Sí, señor. Imagínense ustedes que quien vendió a pues vender en un ser humano sí, queda como maluco. Sí, sí. La transfirió a Daniel Torres fue ella. Fue ella en compañía de no Juan serio, Pablo Ángel, porque yo Daniel pregunté... Muñoz, ¿Daniel Torres Daniel, Muñoz, Torre o Daniel, Daniel Muñoz? Muñoz? Yo dije Daniel Torres, sí, perdón, Por Daniel Muñoz, Daniel Muñoz lo transfirió ella, ella fue la que transfirió, no el presidente, bueno. entonces el presidente está pintado, sí, pero, ella pero fue yo... la que transfirió a Daniel Torres, espérate un segundito, eso, Luciano, renunció y, presidente. y en compañía de Juan Pablo Ángel, entonces yo pregunté, ¿y qué hace Juan Pablo Ángel a esta hora en Nacional? Como que es un consultor, es lo que Siempre más o menos averigüé, Siempre ha sido consultor. Porque Juan Pablo Ángel es muy amigo del esposo de Carolina Ardila. También, y por es eso bien. a él le consultan muchas cosas en Atlético Nacional. Hasta ahí. Bueno, ah, yo le hice una pregunta desde el viernes, y usted no me ha respondido, señor González, pregunta? para entrar en el tema de Independiente de Medellín, porque yo voy también a tocar a Bolillo Gómez. Así ah, si este malito de los piecitos lo voy a tocar. <risa> Vea, señor, señor González, yo le hice una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Si, si le pidieron la renuncia al presidente, si le re, pidieron la renuncia al gerente de Mercadeo y a otra persona, a ver, eh, ¿qué otra persona salió de Nacional? Porque me dicen que son tres, me la me o... digan que juegan José Surek. No, no es no, que... Surek, no, no, no, pero hay otra persona. Me dijeron que eran tres. Bueno... Eh, yo le hice una pregunta Dime a usted. Ricardo la, qué? La, la, la pregunta... Zapata, el, el, el, Ricardo el, el Zapata, mercado. El, el gerente de mercadeo. Yo le hice una pregunta a usted el viernes. Hmm. Si a estas tres personas le pidieron la renuncia y no se la pidieron al señor Pacho Nájera, ¿Pacho Nájera debiera de irse? Yo se la voy a contestar con mucho gusto. ¿Con quién tiene compromiso Pacho Nájera? Lo llevó el señor Ricardo. Lo llevó Juan David Pérez. ¿Con quién tiene Si él es cuota, porque esa es, ese es, ese es una situación política. Si él es cuota de uno de los dos caballeros o de la tercera persona. Si él, quiero decir, si él está en el cargo, porque ellos lo llevaron, debe renunciar. Pero si llegó por méritos y Pacho Najar, un tipo que es profesional, un tipo estudiado, profesional, preparado, ha pasado por la universidad y si llegó por méritos... Listo. O alguien me puede decir que Francisco Nájera no llegó por méritos. O sea, claro, él llegó por méritos, pero yo le hago otra pregunta a usted, señor González. Bueno, él llega por méritos, pero ha hecho méritos para el cargo estar en el cargo. Sí. ¿Pero ¿Cuál es el cargo de Pacho Nájera? Pues que ni sabe sabemos. ¿Directo? ¿El Exactamente, el director deportivo. deportivo. Y ya ver en qué ha fallado la dirección deportiva en la de Pacho Nájera. La contratación de algunos jugadores. No, es que la contratación no, no de, de contratación los jugadores. De. Eso no es resorte de él, eso es resorte bueno. del señor entrenador, del señor presidente y de los empresarios que pululan no, por Nacional. No, no. En Entonces, Nacional hay un comité eh, de contratación. No, pero eso es que, claro, claro, ellos son los encargados, o sea, sobre el papel, González, sobre el papel. En Nacional hay un, un, hay un comité de contratación. No, yo Entonces, no creo que esas Pacho personas que era... contratan llegan y le pasan al presidente los nombres. Pero... Le dicen, mire, necesitamos contratar esto, hablan con el técnico y dan los nombres. Y el presidente simple hace la gestión. No era como antes que el presidente era el que contrataba. No, ahora en Nacional... No, Eso un, dicen ellos. No, hay un Eso rey, dicen mira. ellos. Y entonces resulta que hace encuentro encuentra que dice, hay que traer tres jugadores. Entonces llega Facentado Carolina, a los tres. llega Carolina y mire y dice... No, pero es que yo tengo tres por aquí, como ella es empresaria, entonces eh, todos los demás le tienen que bajar la cabeza. Como usted y doctora Carolina. Bueno, yo sí, soy no Carolina. Me costa, ¿no? Así es, señor González. Sí. Entonces, como yo es eso Carolina no la que manda, se hace la santa voluntad de pero Carolina. El problema... Entonces, lo mejor que puede hacer Nacional es nombre ya a Carolina y se acabó el problema, pero el proble... que tiene no. todo el derecho porque es la dueña. ¿Quién pero la que no? pregunta es: si Pacho Nájera debe irse, mm. la estoy contestando. ¿Debe no? irse? Sí. Es cuota de uno de los tres a quienes le pidieron la renuncia. Bueno. Por solidaridad. Si no es cuota, ¿por qué se tiene que ir? Que le la, mía la renuncia también a él. Que le pidan la renuncia a él si no le gusta. ¿Veis? Se me está olvidando un nombre que si se da a mí me encantaría ese tipo en la presidencia de Atlético Nacional. A mí me encantaría que Juan José Surek fuera el presidente de Atlético Nacional. A mí Ojalá. me encantaría no, no, no. Qué que Juan José fuera claro. el hombre que rigiera los destinos vea, pero, de Atlético Pero, pero antes, Fácil, a, antes le bajaron de cargo, imagínate. Rafa, Rafa, y déjeme... ¿Qué eh, decía porque Bolillo? Sí, de Bolillo tengo que decir lo siguiente. Yo normalmente escribo un comentario después de los partidos, pero en esta oportunidad no escribí comentarios. Yo le hago es unas preguntas a Bolillo, porque en la rueda de prensa a Bolillo no se le cayó la cara de vergüenza y fue capaz de decir que, que el equipo jugó bien y que él encontró el equipo. Ah, usted encontró el equipo el viernes y lo encontró sin Mier, y lo encontró sin James Sánchez, traídos a alto costo, y lo encontró sin Reina, ¿sí? Ese equipo del viernes jugó en largo, jugó en largo, pero señor Bolillo Gómez también se necesita toque en corto, y manejo, y juego y eso no lo dan los jugadores que usted tuvo el viernes. Entonces, a mí cuentos no, a mí cuentos no. Entonces, él dice que encontró el equipo, ya ves pues, que encontró el equipo en el, el viernes frente a la equidad. También dice que el equipo, que a ver qué más dijo él en la rueda de prensa, eh, dice, dice aparte de eso, a que lo dejó muy feliz y que no pensaba hacer cambios que usted ah. no pensaba hacer cambios en el transcurso del partido ¿Y por que hizo? porque que por no que porque usted estaba feliz con lo que estaba viendo pero si nosotros estábamos viendo un equipo que casi ni ataca que medio atacó cuando eh, la equidad fue la que se fue en ventaja porque si la equidad no se ve en ventaja usted no lo ataca porque el cero estaba clavado ah el cero estaba clavado y yo lo dije desde que vi el abrazo suyo con Alexis García antes del partido y una charla técnica que hicieron de cinco minutos. Entonces, a mi cuento, no, como que no pensaba hacer cambios. Uno viendo el equipo como estaba. Ahora, lo que sí le digo una cosa, Castro está para ser titular. Castro no está para ser suplente de nadie en este momento en Independiente de Medellín. Porque usted había dicho que lo iba a utilizar de centro delantero. Pero como está el inamovible Buletich por ser el goleador usted tiene que poner a Castro por banda, porque ni el señor Pineda da, no da más. El señor Harris se lesionó y tampoco daba más. Así que necesitamos por banda al señor Leonardo Castro, porque con Leonardo Castro se vio otra cosa. Esa es la realidad de Independiente Medellín. Y de empates, como usted decía, don Rafa Gol de empates no se vive, porque usted tiene que ser consciente que el empate le servía más a la equidad que a nosotros, que a nosotros, porque nosotros quedamos con 17 puntos. Hoy América llegó a, 10, a 15, a 15, y lo enfrentamos, y lo enfrentamos en, en la fecha número... 13 enfrentamos al equipo de América. Así que la cosa está muy complicada para Independiente de Medellín. Y si pasado mañana gana Millonarios, nos saca de los 8, señor Bolillo Gómez. Y miren los partidos que vienen para Independiente de Medellín. Vamos a jugar contra Águilas. Después recibimos a Pasto acá. Vamos a jugar con el América. Con el América. Imagínense usted en Cali. Nos jugamos la vida en el partido. Luego viene el clásico. Clásico. Descansamos en la fecha Jean 16. Más. Oiga. En la fecha 16, descansamos. Oiga, ese es el problema para Medellín. Descansa en la fecha 16. Ah, Ahí nos pueden tomar más ventaja. Fecha 17, vamos a jugar contra el Deportivo Pereira. Fecha 18, fecha 18 recibimos a Petrolera y terminamos jugando contra 11 Caldas. ¿Qué les parece, Cholito? Ah? Cholito, que ahí tiene ocho punticos, porque como él empata todos los partidos, no pierde, entonces hace ocho punticos más Cholito y no clasifica, Cholito. A ver, saludamos al va? cirujano del combate comentario, don Augusto Veloso, buenas noches. Hola, don Rafa, compañeros televidentes. No bueno, mire, hay que decir que el Comité Deportivo del Nacional que contrata lo integra, eh, lo integran eh, el profesor Camilo Pérez, lo integra Pacho Nájera, el presidente eh, que, que ahora va a salir, lo integra Guimarães y lo integra Juliano Fontana, que es el asistente técnico. Y los cinco son los que integran. Ahora, lo que dice Rafa, llega Carol y dice, no, no, no, no estoy de acuerdo con lo que se están pidiendo, yo tengo y propongo a otros jugadores. Bueno, ese es otro tema, pero hay un Comité Deportivo Nacional que contrata. Eh, segundo, el tema de Copa Libertadores, Rafa, el próximo jueves Nacional visita al conjunto de Guaraní, que hoy perdió a propósito contra Esportivo Luqueño 1-0 de local. La Comedol dice, su estadio no me sirve para el partido Contra Nacional, ¿no? entonces es un estadio muy pequeñito estar talado para, para 7 mil personas El Rogelio Olivieres y ha tomado la eternación Que tiene que ser el partido En defensores del Chaco con capacidad Para, si no hay público, para 42 mil para personas Pero el Gordo lo dijo la vez pasada Las condiciones, está, del, las estadio. condiciones del estadio son no lamentables es ¿no? Los camerinos y todas esas cuestiones Rafa, ¿se sí. ¿Sí me entendés? Ni, ni, ni agua habrá pues hermano, para, para, lavarse, eh, para lavarse En el cuerpo pues los jugadores irreparable la ida de Juan David Pérez, indudablemente impresionante, porque el hombre transformó en los últimos tres años económicamente Atlético Nacional. Nada de lo que había realmente encontrado en sobrecostos a lo que va a entregar el equipo y cómo lo va a entregar, a pesar de la pandemia, a pesar de que el equipo perdió 20 mil millones de pesos el año pasado por culpa de la pandemia. Otro tema, el tema de la Copa Libertadores viene adjunto a la suspensión de la quinta y sexta fecha, de las eliminatorias por parte de la Comebol y por parte de la FIFA. Ustedes ya saben que los equipos europeos, sobre todo los de Alemania y los de Inglaterra, no prestaban jugadores a, los, a las elecciones de Sudamérica, porque al devolverse tenían que hacer 10 o 14 días de cuarentena, y entonces era una pérdida irreparable para los equipos alemanes y europeos, sobre todo, no tanto para otros países que no, no colocaban problemas. Italia no colocaba tanto problema, por ejemplo, ni Francia. Entonces. Ya Colombia, inclusive Rafa, había adelantado Miami ser la sede para el partido contra Brasil, pero como suspe se suspendió, porque inclusive el ministro de Salud dijo, ni siquiera aceptamos en Colombia que la selección de Brasil llegue en un charter, ni siquiera aceptamos. Hoy la Organización Mundial de la Salud dice, lo de Brasil es crítico, ya van 11 millones de personas infectadas con el covid hay 260 mil muertos, el viernes pasado existieron 75 mil personas que, que, que, que estuvieron con el COVID, o sea, realmente, ¿qué va a pasar con la Copa Libertadores? Y Lucio también lo, lo, lo dijo el viernes, los hay siete equipos brasileños en Copa Libertadores de América, no pueden salir de Brasil a visitar a, a, a los diferentes países, ni esos equipos de otros países pueden llegar a Brasil, entonces, ¿qué va a pasar de Copa Libertadores, Rafa? O sea, es un tema... Eh, que hay que analizarlo con pinzas porque ahí está afectado a equipos colombianos en estos momentos. Bueno, y finalmente digamos que hoy un super baile del Boca Junior, el Vélez 7-1, figuras Edwin Cardona y Sebastián Villa, Sebastián Villa impresionante, tanto así que, acaba de decir la prensa, es el parecido a Mbappé aquí en Sudamérica, mi estimado Rafael Bueno, nos alegran esas noticias. Mire, yo ¿Cómo tengo. ¿Cómo un... cambia la prensa argentina, no? No, yo sí. De un criminal que había que sacarlo, deportarlo porque le pegó un, a la señora una pelea netamente conyugal, ahora es Mbappé. ¿Cómo cambia la crónica deportiva de un día para otro? Y, y ojalá, fueran, ojalá fueran solamente los argentinos en todo el mundo. En todo el mundo. Matías Mier llegó como la gran figura, ahora es banca en el Medellín. Y todos los periodistas apoyan eso. Todos felices con Mier en la banca del Medellín. No, no, no, ¿Cómo no, no, cambiamos no, no, de fácil? No, no, no, no. ¿Cómo ¿Usted cambiamos quiere que de le rebobine, le rebobine, le rebobine lo que, que yo dije? Que a Mier no lo podía tener en el banco. Que Porque cuando él Su dijo, cuando Bolillo no Gómez dijo que quedó feliz con lo que hizo el equipo y que no pensaba hacer cambios, yo inmediatamente dije que a Mier, a Reina y a James Sánchez no los puede tener en el claro. banco. Para sí, el bueno, clásico sí. que no vaya a sacar a Jan Pineda porque ese ya sentenció. Lo primero... Que... Uy, ¡Me estoy preparando para meterle un gol a Nacional! Entonces ya vamos con 1-0 menos porque con el gol de Jan Pineda. Ese sentenció desde que llegó ese supercrack, ya cayó ese en figurón que llegó el que llegó Medellín. Jan Pineda, ese no va a ser gol. Bueno, ya cayó en desgracia con No, Luciano. desgracia no. Sí. Claro. Bueno, en cuanto a Nacional, eh, yo tengo un candidato que lo voy a... A proponer. Usted o ya digo que Carolina. A A ver, usted ver, dijo pues que Carolina. No, yo digo que Carolina, Otro. pero si Carolina, eh, no, sí, no no Carolina. Yo digo que Carolina que debería aceptar. No, es que eso está ah, entre Carolina cosa, y Juan Pablo Ángel, sí, sí, de ahí no pero sale. Yo les tengo un candidato que es el doctor Carlos Raúl Yepes, eh, que fue ese el expresidente bueno. del alma. grupo Bancolombia, no un hombre de la banca mundial, es muy bueno. con las mejores relaciones, y fuera de eso, hincha a ser ritmo nacional, sí. hincha con camiseta dentro del estadio. Sí, una sí, vez sí, lo vi con... en el cachete con la bandera de nacional sí. en el estadio. Eso es... Y, y era presidente del grupo en Colombia. Bueno, saludo a Juan Diego Arroyado. Buenas noches, Juan. Bienvenido al debate. ¿Cuál es su opinión respecto a todo esto que está pasando con Nacional y Medellín? Muy buenas noches, Rafa Gómez. Saludo para usted, para todos los televidentes. A ver, hombre, el tema deportivo. Pero es que aquí hay que tocarlo por los dos lados. Porque es como el mismo, el, la misma enfermedad que tienen ambos. Que no, no hay como una degustación del fútbol de los dos equipos. Hay un inconformismo en los hinchas porque no solamente Medellín, ah, ya vos sino Nacional, están, es, no, no, no, no ven a su equipo como lo quieren ver, el equipo arrollado, los equipos, sí, a, a, a uno, esta semana le ganaron, metieron cinco goles a la Alianza Petrolera, pero de todas maneras, el partido que jugaron este fin de semana, querían eh, ver a un Nacional... Más agresivo, un equipo de más fútbol, volver a ver a ese nacional que siempre enamoró a la hinchada de nacional, y lo mismo pasa con la gente del Medellín. Y lo que preocupa a Rafa, es ese 5, esa, esa actitud conformista de los dos técnicos, pues no solamente es el bolillo Gómez, sino también el técnico Guimarães. El técnico Guimarães, para él el equipo está perfecto, el equipo va muy bien. Sí, está consiguiendo pues algunos resultados, por fortuna, pues ahí va en la tabla. Sí, Medellín está comprometiendo por muy tanto muy empate y. Ellos dicen que no, que el equipo está muy bien. Cuando Borillo habla de que el equipo fue perfecto, de que ese es el equipo ideal, lo mismo dice Guimaraes, ahí viene la preocupación. Uno se pregunta, ¿qué está pasando entonces? ¿Qué es lo que no quieren decir que nosotros no sabemos? ¿Para qué pase esto? ¿Qué es lo que no sabemos? Para que digan que el equipo, los equipos no están jugando bien. No hay esa degustación. Uno quiere ver los, los, los jugadores en buen nivel. Hay niveles individuales en los dos equipos muy bajos. Hay niveles individuales en los dos equipos muy con, te, en término medio y muy escasos, muy escasos en nivel alto, ahí está, uno se pregunta, entonces, si esto está pasando con los dos equipos, entonces, ¿en qué va a terminar?, ¿será que en la eliminación?, ¿será que sí clasificarán?, ahí comienzan los signos de interrogación a trabajar, y a, además agreguele a lo de Nacional el tema administrativo, ¿será que con estas renuncias se puede llamar que hay crisis administrativa en Nacional?, ¿Será que eh, la salida tan intempestiva del presidente Juan Sí qué Lípez, Para mí es... Eso es obvio. Para mí, sí, si para eso es obvio... crisis. Sí. Eso no vale para mí, preguntarlo, hombre, sí, para, sí. para mí es crisis. Yeah. Para mí es crisis administrativa. Porque es que nadie ha hablado de la crisis administrativa. Ninguno ha dicho absolutamente nada de eso. Hablan desde, de que Carolina, que Juan Pablo Ángel, que no sé quién y que no sé quién. Pero no, no hablan de la crisis administrativa que tiene Nacional. Si sí habrá una persona idónea en el medio administrativo que se le mida a Atlético Nacional con todo lo que está pasando por, por debajo? Carla, ahí Raúl quedan, Yepes. Ahí quedan, las, ahí quedan los es interesantes. Es la empresa no, más fácil de manejar Atlético Nacional. Es la empresa más fácil de manejar. No Me creo. creo. Eh, Eso no que creo. le ponen tan... El problema es la señora esta. Un ejecutivo que llegue y le diga a la señora, usted en su puesto y yo en el mío, antes de firmar su contrato. Usted no llega y la Y señora, llegue todo no claro. Llega. Déjame terminar, pues. Y llegue todo claro. No, no, hay problema. La empresa más fácil de manejar se llama Atlético Nacional. Mm. Así de facilito. Bueno. Si sí, Juan David Pérez estaba haciendo el trabajo que estaba haciendo y que iba bien tratando de recuperar todo ese tema económico que tenía Nacional. Entonces, ¿por qué se tiene que ir y dejar casi que...? Pero él dijo que se fue por motivos personales. Sí, pero... Lo demás son pura especulación. Mm. Nadie tiene la versión oficial todo... primero que él le pidió la renuncia. Ese, no digas que hubo uh, porque vos tampoco lo sabes. No, Como no, ninguno no, de nosotros no sé. lo sabe. La versión oficial que él da como persona damnificada, el problema es: yo me voy por motivos personales. Sí. Porque quiero estar más tiempo con mi familia. Porque tengo otro proyecto respondo por eso. hacer. Vale. Si lo demás son puros, no será así. Oye, verdadero motivo. Yo le he yo, yo, yo me motivo. estoy Ninguno pegando la a la versión oficial. ¿Quién es la versión oficial? Nadie el expresa, el, expresa señor el, verdadero motivo. Vale. el señor renunciante. El eh, señor no, renunciante. Esa es la versión oficial. Él renuncia, pero por carito. A ver, le damos la bienvenida a esta hora en la mesa de la polémica del debate. ¡A Don Elkin! ¡La voz! Sí, señores del Minuto de Dios, ya me dieron cambio, ya no pido trabajo allá. Hola, don Rafa Gol, saludo cordial para usted, uh, para no, todos los ah, internautas, no, eh. para los televidentes. Ah, ah, ah, ah. Media hora hablando y no dejan hablar. Tengo la información clarititica, como diría un amigo mío. Lo primero, cuando se llega a Atlético Nacional, se firma un documento de confidencialidad que indica que cuando usted sale de la institución no cuenta nada a los medios de comunicación y demás. Punto número uno. Punto número dos, lo dije el día que renunció en horas de la tarde. ¿Recuerda, don Rafa Gol? Sí, claro. Usted dije, fue Juan David Pérez dos veces ha renunciado de Atlético Nacional. Y los directivos dicen, usted administrativamente le ha ido muy bien. Claro. El señor seguramente esperó que Nacional hace un partido bien bueno para salir, y salió esa noche, y tiene que ver todo lo que ustedes anotaron noche esa noche ante Alianza Petrolera, señor, cinco. y tiene que ver todo lo que ustedes anotaron por su salida, hay una persona como tal, voy a la parte deportiva, qué conformismo el del técnico de Nacional, le pregunto en la rueda de prensa, el equipo verdolaga ganó un punto, perdió dos, dio más vueltas, dio más gambetas que Camdelo en el terreno de juego, Señores, estamos hablando de un equipo que está acostumbrado a ganar y el señor Guimaraes parece que no lo ve así, pero yo sí tengo aspectos positivos de Nacional, porque aunque utilizó un equipo mixto con jugadores que habitualmente no han actuado, señor Guimaraes viene Libertadores, que es el plato fuerte que le gusta al hincha de Nacional, Alex Castro, Cabal. Tomás Ángel, no solamente porque marcó el gol, sino la forma, como viene muchacho el, el jugador, vea, con sentido de pertenencia por la camiseta y Sebastián Gómez, mírelos, pueden ser una alternativa importante y hasta ser titulares en eh, el próximo juego de Copa Libertadores de América del Deportivo Independiente Medellín, ¿sabe cuántos partidos consecutivos tiene Medellín empatando? Cuatro consecutivos. Señor Hernandario Gómez, uno de empate en el fútbol colombiano y en cualquier torneo en el mundo, no llega a ninguna parte. Yo, yo estaba en estos días, Rafa, pensando ¿eh, ¿será que nosotros exigimos tanto a los equipos antioqueños? Hay que exigirles. No hablan pues que son los equipos grandes del fútbol colombiano. A un equipo grande hay que exigirle y ni Guimarães, grandes. ni Hernandario Gómez le exigen a sus jugadores como debe ser. Saludo cordial para ustedes. No, pues que tiene algo más que agregar, señor Lavo, porque como lo dejaron tanto tiempo de hablar, a que, hablar... Que... ¡Ah, con mucho gusto! Eh, no, no, ¡Qué bien, hombre! Sí, ¡Qué alegría! No. Vea, le doy otro dato del equipo deportivo independiente Medellín, y es una sugerencia sobre el tema Mier que tanto se sí ha hablado. Miren el tema del COVID, porque es un jugador que le dio COVID y médicamente hay que tratarlo. Esto lo hablé con un médico deportólogo del Politécnico Jaime Isaza y me dice, ojo, a deportistas de alto rendimiento hay que analizar cuando les da COVID, porque ellos siguen con un alto rendimiento y hay secuelas. Así que muchas veces nosotros miramos, señalamos, cuestionamos a un jugador de fútbol y hay que mirar esa parte. Lo de Reina, Hernán Darío Gómez, estoy de acuerdo con usted. Al jugador se le ha dado la posibilidad, pero faltó algo en Independiente Medellín. ¿Y sabe qué faltó? Conseguirle un jugador alternante a Reina. Reina como un volante ofensivo que cuando Reina no funcione, esté alguien respirándole en la nuca, porque desde que se fue Ricaurte no hay un hombre que esté en esa posición de Reina. Y otra cosa del conjunto deportivo independiente de Medellín y de Nacional, aquí felicito a los directivos, 1.600 hinchas de corazón, está la posibilidad para que ingresen al próximo Clásico Montañero y sería, pues ya lo hicieron en Medellín, con el hincha de Nacional y Medellín en los partidos anteriores, 30 aficionados llegaron al estadio, aquí hay protocolos de seguridad, 1.600 hinchas de corazón en el Clásico, un amigo mío dirá que con papa y yuca. El otro dirá que Nacional le debe ganar al Medellín, que por historia está por encima Atlético Nacional. Ah, no, Pero es mentira, clásico, es clásico es clásico, señoras mentira. y señores. Felicitaciones, Administración Municipal. Lo que ustedes están haciendo con los hinchas, lo hacen aquí y en ninguna otra parte del país. 1.600 hinchas, es un dato interesante. Y aquí comenzamos a tocar el tema, no es nuevo. Bueno, gracias a, a nuestro alcalde, Daniel Quintero. Que le está facilitando uh -huh. a los equipos. Pues cuidado, que se mueren se vayan con reintegrando. Sí, es pues, muy poquito, pero bueno. Eh, no, no, algo dejan entrar, algo no dejan entrar en 20 González. periodistas, no dejan entrar 30 periodistas <risa> no. que hemos hecho el espectáculo del fútbol todavía, no dejan entrar al estadio. Ahora, 1600. No, pues cuidado, se mueren, pues. Se tapan me, me, me, me lo cinchas. contaminan allá, González, sí. a usted, Entonces, mejor lo estamos cuidando. <risa> no, y gracias. Yo, sí, muy agradecido con él con el doctor Daniel Quintero, alcalde, que ha servido, ha, eh, viene sorteando muy bien la situación. Y esperamos que sí, que vuelvan los hinchas al estadio y más adelante le den la posibilidad Luciano de entrar. A mí no. Para que no, le pregunte no, a Guimarães. Yo no soy periodista, a ustedes que son periodistas. A ver. Pero yo sí me siento que el fútbol se ha hecho gracias a mí. Y a Carlos Arturo Rueda, y a Moncada, y a Jorge Eliezer, y, y a usted, y a Pache, y a toda la gente que ha hecho radio. Eso sí es lo que me arda a mí. Bueno, el fútbol se ha hecho por nosotros, la gente de la radio. Bueno, Eso es lo que me arda a mí. Esta pausa. La pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia. Servicio de taxi vía WhatsApp. 312-265-6565. Otra manera fácil y rápida de solicitar su móvil seguro. que la gente viene a nuestros restaurantes porque le fascina la comida, porque le fascina la atención, porque le encanta verdaderamente estar en la sala Doña Rosa. ¿Con la familia qué? Familia Doña Rosa. Pensionados Cotrafa, bajas tasas de interés, línea única 454-9595. Vigilado Superfinanciera de Colombia, adscrita a Fogacop. Es hora de viajar, es hora de encontrar un servicio confiable que te pueda llevar. Donde tú quieras llegar.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 Hola, soy Héctor Fabián Betancur Montoya, gerente de Indeportes Antioquia. Un saludo muy especial a todo el equipo de Rafa Gol Linares. Totalmente contento, alegre por su regreso a las emisiones en Teleantioquia, un programa que queremos los antioqueños, un programa que siempre esperamos semana tras semana para estar muy bien informado de lo que pasa con el deporte antioqueño. Cordial saludo a todos, les habla Pablo Ramírez, jefe de comunicaciones de la Asamblea de Antioquia. Una felicitación, un abrazo a toda la mesa de trabajo de Rafa Gol, que vuelve a Teleantioquia, un programa que creció con nosotros que habla eh, de la pasión popular de los antioqueños, que es el fútbol, y que en estas épocas de pandemia seguramente nos permitirá estar más cerca de nuestros equipos, de la información y de las novedades. Unas felicitaciones y esperamos que esta nueva etapa en Teleantioquia, o este regreso en Teleantioquia, sea muchísimo más fructífero y ganador que las veces que ya estuvieron en el canal. Un abrazo a todos. Mi nombre es Lina García Gañán, concejala de Medellín. Estoy muy contenta porque vuelve Rafa Gol Linares a Teleantioquia. Estoy feliz porque vamos a poder ver a Rafa Gol... A al verde en los 125 municipios de Antioquia y del país. Me van a ayudar a celebrar los goles del verde a través de Rafa Golinares por Teleantioquia. Un saludo muy especial para Rafa Gol y todo su equipo del Superdebate que comienzan una nueva temporada en nuestro canal regional Teleantioquia. Los mejores éxitos para todos ustedes. Bueno, volvimos. Acá estamos nuevamente en el Superdebate a través de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 Bueno, y estamos también a esta hora con Incolor Fashion. Somos fabricantes distribuidores con nuestra especialidad en camisetas básicas de hombre, polo, dama, niña, niño, blusas, eh, jogger, bodies y vestidos. Estampación personalizada y no vamos en el mercado de la moda. Los esperamos en el centro comercial Shanghai, local 323. Y también en Instagram eh, y en el WhatsApp. 301-505-90-31. -30 no, in color fashion. Bueno, eh, vamos, retornamos con, con el tema de Atlético Nacional, el Deportivo Independiente de Medellín. Eh, el, el, el el día pues... viernes jugó Medellín frente a la Equidad. Eh, elegimos, ¿para usted quién fue la figura de ese partido, de Luciano? Puletich. Puletich. Para usted, Gustavo. Claro, Agustín Buletich llegó a siete goles. El doctor Buletich, ¿cómo no? ¿El doctor? ¿Por qué le dicen el doctor? Ay, y ya está, terminó la carrera de leyes, ¿no? ¿Cierto? Sí. sí. Derecho, pues, de derecho. Entonces, entonces, no es doctor porque ha estudiado medicina, ¿no? porque es doctor en leyes. Doctor. Para usted, Juan Diego, ¿quién es la figura? <coughs> el todoterreno Agustín Buletiz. Es el hombre más versátil que hay en el fútbol de Colombia, todoterreno. Don Elkin Labo, para usted. El pescador. Agustín ver, Buletiz no, pero acumula esto, siete no. goles en el fútbol colombiano y yo lo digo abiertamente. Acá, yo no le momento. creí cuando llegó a Medellín por el antecedente que tenía. Es que era 10 años y 30 goles. Pero mire, lo que no ha hecho en 10 años lo está haciendo en el Medellín. Ahí está el Tim Buletiz, figura de la cancha. Bueno, felicitaciones a Agustín Buletiz. Creo que ha jugado un gran partido. ¿Cuál es la conclusión? Saquemos de una de las conclusiones del partido del Medellín, o sea, para usted. Pues, hombre, a mí me parece que sí, como dijo Gustavo, parecía que no se querían hacer daño. Iban para 0 a 0. se equivocó la Riangulo, metió un gol y tenía que meter el gol Medellín. Sí, fue una buena repartición entre amigos, aunque uno de ellos resultó más perjudicado en esa repartición que es Hernán Darío Gómez. A mí por allí me gustó el primer tiempo, en algunos eh, pasajes el equipo largo, o jugando el largo mejor, pero uno en el fútbol necesita juego, necesita toque, necesita cambios de ritmo, y, esos, y eso lo daban los jugadores que estaban en el banco, algunos de esos que estaban en el banco daban lo que se necesitaba en ese momento, y los cambios fueron demasiado tardíos, ¿para qué entra Mier ya para finalizar el partido? Completamente de acuerdo con el Bolillo en la rueda de prensa, me gustó este equipo, tengo esperanza. me da una nueva sensación, me gustó el 4-2-2-2, eh, con estos jugadores, creo que es otro Medellín diferente. Sin eh, la lentitud de Mier y un Reina que, aunque yo soy admirador de Reina, Reina no está en estos momentos. Demora demasiado para la fase ofensiva. Y cómo lo recupera poniéndolo se llegaron, se llegaron, se llegaron, se a, diez, a la casa. Y es posibilidades sí. o acercamientos a la portería adversaria. Eso Medellín no lo había tenido en el partido anterior. Y ¿no? acercamientos. Tres. Contra dos de la Equidad. Se le llegó 10 veces a la zona defensiva de un equipo muy bien estructurado como la Equidad. Bueno, no, yo, yo, yo, yo no muy bien Medellín, partido, yo quedé entonces. feliz como Bolillo Con no mucha esperanza Bueno, a ver, um, ¿qué dice Juan Diego? Bueno, que algunos, algunos <risa> tienen su pues opinión concepto. Pero si Medellín acelera En este partido hubiera ganado Porque es que creo que Bolillo retardó demasiado los cambios Si él lo ha hecho más temprano Medellín hubiera ganado ese compromiso claro. Algo tuvo, fue un equipo muy pasivo Este Medellín Y ahí fue donde eh, este empate Queda con ese sabor amargo para la hinchada bueno, ¿y usted, don quién la Pues yo no tengo la bola mágica de don Juan Diego Arroyave para decir que si hubiera hecho los cambios más temprano hubiera ganado el equipo, pero sí se nota un cambio radical futbolísticamente hablando en la parte ofensiva de Medellín con un muy buen primer tiempo al segundo tiempo. Señor técnico, cuando las cosas no marchan, y sobre todo ofensivamente, yo hago cambios, el técnico no los hizo, y ojo que al final casi Buletis marca el segundo, mm. casi marca el segundo Buletis, yo le doy mérito también a equidad, ese equipo muy bien parado y con Alexis García, algo muy curioso, lo vi atacando en el primer tiempo porque los equipos de Alexis han sido amarretes. Bueno, eh, tenemos resultados de la jornada por ahí. Me avisa si ya tenemos resultados. ¿Cómo, que, cómo quedaron los partidos? Entiendo que ahorita le acaba de ganar Chico que Chico le acaba de ganar al Torino. A mí no me extraña porque yo veo jugando muy bien al chico. Uh -huh. Viene avanzando, a pesar jugando de que bien los el chico. Lo roban los árbitros. <risa> no, no es, sí. ese es otro <risa> tema que tenemos sí, sí. que volver a hablar del bar, del bar, del gran perjuicio que, que representa el bar para los equipos, para el fútbol de Colombia. Y mi cuestionamiento lo hice una vez con el presidente de la Dimayor. ¿Por qué no profesionalizamos el arbitraje? ¿Por qué no le pagamos bien a los árbitros, pero pagar, a pagarlos bien? que no tengan que estar haciendo mandados y corriendo de un lugar a otro, rebuscándose cómo pagar el arriendo los servicios. No, hay que pagarle muy bien y evitar que, los, eh, que las fuerzas oscuras les vengan a dañar, oído y a sobornar. Entonces sería muy bueno, en la, pero la profesionalización es que tengan que timbrar tarjeta todos los días por las mañanas, que lleguen a entrenar, que tengan buen estado físico, que estén en test, que estén con, eh, con las recibiendo prestaciones. constantemente capacitación, con gente, de la, todo, todo, estudiando reglamento, viendo los videos de las fallas que se cometieron en los partidos para evitar caer en los mismos errores. Bueno, ahora sí tenemos ya, a ver, los resultados de la jornada, don Luciano. Medellín uno equidad 1. Junior 1, Bucaramanga 1, Oncecalda 0, Calicero, Águilas Doradas 1, Nacional 1, América 1, Pereira 0. Y el partido de Jaguares le ganó a Patriotas 3 goles por 2, Chico le ganó 2 goles por 1 al Tolima, la sorpresa de la fecha, y Santa Fe Deportivo Pasto, Alianza Petrolera Millonarios juegan mañana, lunes, Santa Fe Pasto y el día martes, Petrolera Millonarios. Bueno. A ver, tenemos la tabla de posiciones de la siguiente manera. Primero Deportivo Cali, 23 puntos, segundo Santa Fe 21, tercero Tolima 20, empatado con Jaguares 20, luego en la quinta posición Equidad con 19, Nacional con 18, Junior 17 y Octavo Medellín con 17. El noveno del fútbol colombiano, Millonarios, acumula 16 unidades. Décimo, Deportivo Cali con 15. Seguimos en la posición número 11, Bucaramanga, 12 puntos. Pasto tiene 11, Patriotas 10, Envigado 9. Lugar 15, Águilas con 8 unidades. Caldas, Chicó acumulan 7. Deportivo Pereira con 6. Y el último del campeonato, Alianza Petrolera, 3 unidades. Bueno, tenemos la próxima fecha, Juan Diego. Cali enfrentan a la América de Cali, el partido clásico de la fecha, La Equidad recibe a Envigado, Deportes Tolima en y recibe a Jaguares, Deportivo Pascua, Alianza Petrolera, Patriotas a Millonarios en la ciudad de Tunja y Águilas Doradas en Río Negro recibe a Independiente Medellín. Partido de las 5 y 35 de la tarde el día domingo. Y Nacional en el estado de Terraso Girardot recibirá al Junior de Barranquilla. Partido de las 8 de la noche el próximo domingo. Bucaramanga, Once Caldas en la Ciudad de los Parques y Deportivo Pereira, Boyacá, chicos, si la jornada. Bueno, ahí estaba el resumen de la jornada. Ahora vamos a sacar conclusiones de Atlético Nacional, que anoche empató con el equipo de Río Negro. Río Negro, uno por uno. Luciano. Hizo todo para ganar, fue más que Águilas, metió un golazo Tomás Ángel el referente del equipo, el centro delantero, crack, supercrack de ustedes, como siempre, se comió un gol hecho, portero vencido, mete la pelota a un costado, da en el palo, Vladimir se comió dos, y ahí llevamos ya cuatro acciones de gol. ¡Claras! ¡Claras! Como jugador profesional, no se las puede comer. ¡Claras! Como jugador profesional, no se las puede comer. Águilas llegó una vez, y fue el penalti que pitó el señor Mauricio Pérez, y el señor wilmar Roldán, muy queridos ellos, y se dieron el lujo, es que el penalti fue, y ahí actuaron en justicia, ahí nadie le discute por actuar, porque actuaron en justicia, ¿y por qué no la aplicaron con la mano en el área del equipo de Águilas? Claro. Señores Roldán y Mauricio Pérez, ¿por qué no la aplicaron? Por eso es que a mí cuando me dice que van árbitros paisas a pitar, los únicos... Que pierden el sentimiento de hincha son ustedes los periodistas. Son los únicos. Ay, ya yo soy periodista. Por ahí dice uno: Che, ya yo, ya, yo, ya yo no quiero el Medellín, che. Ya yo me recurre de eso, che. Se moría cada que Medellín perdía, ese relator deportivo. Y hay otro que dice: Ay, qué mi Jersey. Sí, yo ya no soy hincha. Y lloraba cada que Medellín perdía, porque usted ya lo vimos, Gustavo, llorando porque Medellín perdía. Y ahora no es hincha de nadie. Entonces, los únicos que, no, que pierden el sentimiento Concha del hincha, porque son muy importantes, son ustedes los periodistas, pero de los demás no me vengan a decir que no pierden el sentimiento del hincha. Y algo tienen con respecto a Nacional, Mauricio Pérez y Wilma Roldán. Eso es claro, eso es evidente. Pérez tiene un antecedente, mandó tres meses fuera de la cancha cuando era, un cuando era el cuarto árbitro al señor Juan Carlos Osorio. Y Roldán cada que puede, tome y lleve. Tommy Lleves, sí, la mano del señor de Nacional es clara, evidente y contundente, igual de clara como la, la, la del de Águilas, que los señores no pitaron. Nacional fue superior en el primer tiempo, pudo haber liquidado el partido con el postazo de Jefferson <coughs> Duque a pase de Alex Castro, pero en el segundo tiempo me parece que se relajó, sobró el partido y apareció la gran figura, el veteranazo de eh, eh, Cristian Marrugo y ese hombre se echó al equipo y fue la figura del juego y por eso Águilas de la mano de ustedes veo la figura del juego bueno ah, para nosotros voy con el cirujano hubo, hubo dos jugadores eh, fundamentales ayer de nacional me parece que Candelo hermano Candelito y poco a poco no. arquero derecho puntero derecho inclusive en la rueda de prensa el técnico dice eh, ah, pues, sí, el Candelo qué. técnico bien pero mira okay. para, pero también eh. no no no ahí sí pensé. vale lo Ay, del técnico. venga venga venga dos ha sido alrededor de humo en muchas ocasiones pero ayer por ejemplo habla también de Sebastián Gómez. Y Sebastián Gómez fue el mejor, el mejor jugador sí. de Nacional durante todo el partido. Por fin le pegó al perro Uy, en bien, alguna apuesta. Todas pero, las veces de Ahora, ahora pero, Rafa, también hay que decir que ayer le faltaba Nacional a Mosquera, a, a, a Vanguero, a Perlaza, a Rinfe, a, a, a Robinson, le faltaban cinco jugadores titulares, ¿no? Que no me parece era lógico claro, descansarlos. No. Allá, pero no era lógico descansarlos. Y ahí sí no estoy de acuerdo con el técnico. Al portal de un partido de Copa Libertad Donde era un entrenamiento intensivo Que era ayer contra Patriota Contra el equipo de Águilas Río Negro Tener toda la formación titular Es que el partido es el próximo jueves, Rafa A ver, Juan Diego Me parece que ha sido un compromiso Donde Nacional pudo haber ganado el, como, el partido perfectamente Sí, a veces la suerte impera Balones en los postes Llegadas claras de Nacional Lo tuvo todo para ganar pero infortunadamente no encontró el camino y el empate fue lo que le costó pues allá su al técnico. Fue justo Imanales. el empate, señor Arroyave. Para mí fue justo el empate, ah, yo le no respondo sabe. ya que a Juan Arroyave le da miedo responder. Fue justo no el dejan, empate no dejan, por no lo dejar. que hizo no, Atlético que no Nacional en el primer tiempo. Escucho, hubo tres señor. balones en el palo para Nacional. Pero en el segundo tiempo un jugador que le dio clases a los demás porque tiene 35 años y terminó corriendo y niveló el partido, se llama Cristian Marrugo. Pero hay algo para notar, señores, es que Nacional juega el jueves, pero tiene que viajar, va a tener poco tiempo. Entonces van a jugar el, el, el, el sábado y de una vez viajar. Me gustó la rotación, que falta de respeto con Águilas do Doradas disque, disque entrenamiento. Claro que si Águilas Don Rafa Gol juega los partidos siguientes como le juega Nacional entra a los ocho. Bueno, eh, hasta aquí lo, la tanda de Nacional. Ahora sí vamos a la pregunta de Unidos por Antioquia. ¿Cómo? la pregunta es quién fue el presidente fue, de independiente fue, de medellín? De medellín en el 2002, 2003, 2004 que sacó campeón al equipo rojo. La respuesta la tiene. El doctor Jaime Cano, que es el presidente de la Asamblea Departamental de los Antioquianos. Doctor Jaime Cano, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Gol? Mi nombre es Jaime Cano, presidente de la Asamblea de Antioquia. El presidente del Medellín en el 2002-2004 fue el doctor Javier Velázquez. Javier Velázquez, el viejito querido que en el cielo nos acompaña, campeón con Independiente Medellín para quien habla en los dos títulos más importantes que ha tenido no el da, equipo rojo de Antioquia. No para Esta el, sección el no se llama Todos Juntos por Antioquia, Rafa Gol Radio y Televisión, presidente de la Asamblea, hincha del Medellín. ¿Cómo va la Asamblea? ¿Cómo pinta la Asamblea Departamental en el 2021? Muy bien, muy bien, Elkin. Yo creo que la Asamblea, con lo que nos estamos proponiendo este año, vamos a lograr objetivos importantes para el desarrollo del Departamento de Antioquia, trabajando unidos con el gobierno departamental, vamos a lograr ya las sesiones descentralizadas en diferentes municipios del departamento de Antioquia, tenemos el periódico Visión Antioquia, que te voy a regalar un ejemplar enseguida para que lo leas, y tenemos otros proyectos como es la recuperación del archivo, para hacer nuestro control político a los diferentes secretarios del gobierno departamental, y lógicamente tenemos que seguir impulsando esta asamblea, ya cuatro periodos acá hemos, te, le tenemos eso, un gran cariño a la corporación. Muy bien, ¿usted por qué se hincha el Medellín? Hombre, yo desde pequeño tengo un amor grande por el independiente Medellín. Uh. <ríe> y por eso seguimos pues de cerca todo lo que concierne a, al Medellín y muy contento con la gestión del Bolillo Gómez. Señoras y señores, sección Todos Juntos por Antioquia, Gobernación de Antioquia, que Dios lo bendiga. No, un saludo para nuestro gobernador, el doctor Aníbal Gaviria, con quien nos solidarizamos, e igualmente para el doctor Luis Fernando, quien estoy seguro va a hacer una gran gestión también en esta gobernación, porque ya la hoja de ruta está trazada por el gobernador Aníbal, y seguiremos trabajando de la mano para lograr unidos sacar el departamento adelante. Con todos los protocolos de bioseguridad, hacemos estas notas, don Rafa Golinares. Muchas gracias, don Elkin Don Luciano, por favor, me regala un 1 del 1 al 200. Deme 10 segundos. ¿Cómo va a ser justo un empate donde un equipo bota tres goles hechos, clarito? y el otro le llegó una vez por la vía del penal. ¿Cómo va a ser justo un empate así? Claro. Pero bueno, son opiniones, son conceptos, son criterios. Claro. ¿Y cómo va a ser figura Marrugo, que jugó 45 minutos muy bien, y otro que jugó 95 minutos muy bien, también como Marrugo no es figura, son criterios también? ¿Quién jugó 95 minutos muy bien para usted? Para mí jugó 95 minutos muy bien, Sebastián Gómez. Tenía que ser la figura de la cancha, por el gran equipo de Rafa Gol, que quiere tanto, Nacional decidió que era Marrugo. No, que Jugó bien, no. bien, ah, excelente ah, como, como entonces, Gómez, es 45 minutos. Entonces, Queen también odia Nacional. Queen o sea, odia Nacional porque todos los periodistas no de Win a favor de Marrug, no, no, no, no hay derecho no a no escuchar. Bueno, a mí no regáleme, no por favor, usted número del 1 al 203. Le doy el número 8 con motivo mañana el Día Internacional de, cual, de señora, la Mujer. Bueno, el ganador acá... Es el señor Carlos Zapata, ah, Eni Ibagué. Que pide permiso a en Ibagué. Siete personas ven en el programa. ¿No Ay, lo ya, mismo? A ver. a ver, ya, ya, por favor. <risa> Carlos Zapata, eh, ganador del reloj, está en Ibagué, es hincha nacional, siete Pero, personas amarilla, ven amarilla. en el programa, cuatro hombres, tres mujeres. Eh, por favor, Augusto, dame un número del 1 al 203. El número 71. El número 71, por, el número 71 corresponde a la señora Liliana González, Marín del de, eh, municipio de Sabaneta allá están viendo el programa eh, seis personas cuatro hombres dos mujeres a ver eh, vamos con los vitrinazos despidamos con los vitrinazos tenemos tiempo tengo vitrinazo para el señor Weimar chica un saludo cordial al igual que para doña Lina María eh, Gracales para Jaime Alberto Ramírez Ahí en mis montañas del 80 Contigo a la iglesia de Santa Gema Donde den la mejor bandeja paisa de la ciudad Eso Ah, no, no va Luciano, famoso. vitrina Familia Araiza en Sabaneta Don Deliche y en especial a Don Juan Rafael Rodríguez Bueno, familia Osorio Salazar en La Ceja Edison Osorio, gerente del INSERDE en La Ceja Muy bien Jackie Posada que a esta hora nos ve en Marinilla <risa> A Sebastián González, Jorge Palacio, Sergio Roldán, a Álvaro Arango, Argiro y Simón. Para William Arboleda, si sí que le gusta la piscina, allá en Santa Cruz La Rosa. Para Chalo Jiménez, nuestro colega en la ciudad de Pasto. Y mañana en el Día eh, de la Mujer, abrazo especial para Sin Valentina Jiménez en el sector de la Iguaná. Para el municipio de Itagüí está cumpliendo hoy 189 años. Felicitaciones a Itagüí. Hashtag Mi Regalo para Itagüí. Si usted tiene algún regalo para Itagüí, un video diciendo qué, escríbalo en las redes sociales. Para Deportivo Independiente Medellín Giraldo Zuluaga, el popular medallo, está de cumpleaños. Medallo, feliz cumpleaños, Se hombre el medallo. Es Ahí con medallo. el perrito. Feliz cumpleaños para Don Albeiro Posada, mi gran amigo, hombre de radio. De es un hombre de radio. Vea qué pinta la de Albeiro Posada. Para el padre Wilmar, hincha de Nacional Padre, está de cumpleaños también, Uy, mira, Wilmar, señoras y señores, este es el programa diferente a todos, saludos a las mamacitas, porque nos ven más las mamacitas que los, que los hombres, hay que decirlo todo. Que decir. bueno, a Tomás Márquez que se nos mejore y en el Día de la Mujer, a Doña Ana, a mi madre en Bogotá, para Ruth, para eh, Fabiola, para eh, todas las mujeres de mi casa, para Robert, para Víctor, una pronta recuperación.